That won't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 Soy Palmira Campaña. Principalmente me dedico al cómic, pero también hago ilustración y storyboards. Me interesó muchísimo asistir, no solo como profesional, sino también para ver los cortometrajes, los largometrajes, asistir a las conferencias y aprender más acerca de animación. Me gusta mucho ver películas y creo que también uh, otra de las cosas que me gusta mucho es que hay de todo para todos, hay películas para todo tipo de público, para todo tipo de personas, pueden ser cosas bastante comerciales, de acción, de caricaturescas o pueden ser cosas bastante artísticas, bastante maduras, es maravilloso. Mi nombre es Pablo Baccht, eh, soy productor, estudié cine en el CCC, eh, produje cortos eh, en los noventas, entre ellos el cortometraje El Héroe de Carlos Carrera que ganó la Palma de Oro en Canes. Soy el productor que generó el proyecto de la película Nay Bruno, desde a, hace 11 años empezamos con este proyecto, que nació con la idea de ayudar a la animación mexicana, ayudar a demostrar que los animadores mexicanos tienen muchísimo talento. Ana Bruno es una película animada que trata de una niña que tiene que salvar a su mamá de un grave peligro y que se hace amiga de una serie de seres imaginarios que conoce en un hospital psiquiátrico. Es una historia para toda la familia, aunque suena como un tema difícil. Eh, está tratada de una manera en que eh, pueden ir a ver a niños arriba de los nueve años, porque sí es un poco compleja la historia, eh, y, y que a los adultos y a los adolescentes también les va a gustar. ¡Bruno! ¡Amor! ¡Hola, Manu! Bueno, pues para nosotros es un honor haber sido seleccionados oficialmente en el Festival de ANSI. Consideramos que es el mejor festival de animación del mundo y eh, estamos muy agradecidos con el festival de habernos invitado. El recibimiento ha sido increíble, maravilloso. Eh, muchísima gente en, en las funciones y las reacciones del público. Eh, pues les gustó mucho y han sido conmovedoras todas las cosas que nos han dicho. Bueno, cuando empezamos con el proyecto, de pronto no, nos dimos cuenta que para lograr la calidad que queríamos necesitábamos conseguir más dinero y entonces lo primero que hicimos fue buscar financiamiento en Europa. e Inscribimos el proyecto aquí en ANESIC y lo aceptaron, venimos aquí a presentarlo en el 2009. En el 2010 nos invitaron a enseñar la escena piloto, eh, vino Carlos Carrera y, y, y otros animadores a, a mostrarla. Y bueno, creemos que es el mejor festival de cine de animación del mundo y es así como eh, el mejor, lo mejor que nos podía pasar para escenar la película, el mejor lugar. ¿no? es, un, yo creo que uno de los cuatro festivales de animación más importantes del mundo. Es importante porque la cultura de animación, aquí se puede ver que es, está muy desarrollada, está muy completa, entonces si uno quiere saber a dónde puede llegar la animación o todas las aplicaciones posibles de la animación, eh, es bueno venir aquí para ver ese panorama. Al ser seleccionado el corto, es un corto que co con Lucía Gaja Que haya tanta presencia mexicana en el festival pues es un síntoma de que sí se está desarrollando la, la animación. No hay una industria aún de la animación, ¿no? son siempre estudios pues, que están luchando por subsistir. Yo creo que es una pregunta para, para productores o para organizadores de festival como José Iniesta. ¿no? que Yo creo que lo que está intentando es crear una comunidad de, de, de animadores o de estudios de animación. Entre más haya relación y comunicación entre los equipos, pues más rápido va a ser el desarrollo. ¿no? Soy Gabriela Badillo, directora del de proyecto 68 Voces, proyecto que producimos aquí en el estudio en Ola Bebe Chubos de 68 Corazones es una serie de cuentos indígenas narrados en su lengua originaria con el fin de ayudar a promover y fomentar el orgullo, respeto y uso de las lenguas es un proyecto creado bajo la premisa nadie puede amar lo que no conoce y busca ser un granito de arena para ayudar a reenaltecer el orgullo de ser parte de una comunidad indígena y también para dar a conocer la riqueza cultural y lingüística para poder disminuir por lo menos en un poco la discriminación. Haz ni culo hay llegan ara, chante humasawi, yo hami chur chuli, so kayak llamigo humasai. choloe, Llevamos cuatro años con el proyecto, es un proyecto que ha crecido gracias a instancias Canal 11, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, CDI, y bueno, en un principio fue gracias al FONCA, a la beca de coinversiones. Es un proyecto que se ha logrado gracias al apoyo de muchísima gente, animadores, ilustradores, músicos, diseñadores de audio, todos los traductores y locutores de las comunidades, que sin ellos no sería, no sería lo mismo. Y hacia dónde va ahorita el proyecto, hemos buscado que sea un proyecto cada cada vez más desde la comunidad, que se trabaje más desde dentro, que sean historias que la misma comunidad quiera retratar, tradiciones, cuentos, costumbres que ellos mismos quieran fomentar. Hemos trabajado desde el año pasado con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, nos ha abierto las puertas a distintas comunidades y ha estado increíble poder trabajar directamente con los niños, para que ellos también puedan dibujar algunos de los cuentos y a nosotros animarlos. Y buscamos ser un que pueda ser un detonante, ¿no? Que, que no se quede en un proyecto de acervo estático, sino que se vuelva un detonante para que se pueda fomentar desde dentro también la conservación de su identidad, su lengua, su cultura. Fomentar el amor por la diversidad. Soy Robin, pues me, me dedico a hacer animación, eh, trabajo en Canal 11, en la barra infantil de 11 niños, pues soy responsable del área de imagen, de diseño de, de la barra y a la par me, me voy para hacer películas o cortometrajes de animación de manera independiente o a través de apoyos he podido hacer algunos cortometrajes y bueno, en esta ocasión es un proyecto de, también de cortometraje animado que vengo a presentar para buscar fondeo. Sin rayas es una historia que nació en una materia en la universidad. Yo estudié diseño gráfico porque en ese entonces era lo más parecido a animación que había en ese momento. Entonces en la UNAM había una materia en los últimos semestres que era ilustración. Entonces teníamos la tarea de hacer un libro pop-up infantil y pues me gustó mucho la idea. Eh, hice un, pues, una historia pequeña de un tigre que nace sin rayas y es la aventura que hace por todo el mundo para encontrarlas. entonces se quedó ahí, digamos que un poco en el, en el tintero de ese proyecto, lo metí al concurso de Orilla del Viento, del Fondo de Cultura Económica, obviamente no ganó, eran unas ilustraciones, cruzaba la distancia, me recuerdo que eran bastante burdas, y se quedó ahí guardado mucho tiempo, pero siempre que tenía la inquietud de volverlo a retomar, le tenía fe, y pues resulta que se perdieron todos mis archivos en una computadora, en una PC viejísima que tenía en la carrera Y pues no había manera de rescatarlos, tenía nada más un estilo y un par de textos Y quería hacerle muy fiel a estos textos que eran muy sencillos, muy, muy ingenuos Y hace un año volví a, a retomarlo y a... pues decidí reescribir el cuento mejor de una vez por todas Y, y buscarlo a ser libro infantil y una adaptación a cortometraje y también es una, tengo una adaptación para hacerlo largometraje, animado. Pero digamos que sí ha sido un recorrido de 13 años, ¿no? desde que se creó en esa materia, hasta ahorita que ojalá que pueda ver la luz. ANECI recibe convocatorias de varias categorías, y la selección es muy dura. Por lo general, es muy complicado quedar seleccionado. Y ahora metí este proyecto en, eh, como en el rubro de, de pitches, que es una categoría que se llama Animación Dumont, que es como una selección que hacen de, de todo el mundo. Son ocho países que eligen para presentar proyectos en manera de formato de pitch. Y por lo que entiendo es una sala de 70 personas, donde hay productores, eh, estudios que puedan estar interesados, mecanismos de coproducción, inversionistas, para realizar el cortometraje. Eh, es una categoría que me parece que tiene dos años de llevarse a cabo y califican países cuyas economías no permiten o no tienen todavía bien lograda, bueno, amarrada una industria de animación. Entonces México está ahí, afortunado desgraciadamente, ¿no? Y pues bueno, es una todavía industria incipiente la nuestra. Pero pues con suerte alguien estará interesado y, y pues puede ser un paso interesante también para México. Este es el año donde México tiene una presencia mayor en el festival. Eso habla bien, creo que es un resultado de lo que está pasando también. Que aunque son oportunidades cerradas y, y sabemos que las condiciones económicas o políticas no son las, las mejores, se está abriendo camino, ¿no? se está abriendo paso la animación mexicana. No hay manera de acallarla tan fácilmente. Entonces el hecho que estén aquí con apoyo, sin apoyo, de manera independiente, quiere decir que se está está viendo una nueva génesis, una generación que quiere hacer cosas, entonces me parece como pues muy emocionante que México tenga una delegación en forma y ojalá nos conozcamos todos también aquí y podamos hacer otra red de colaboración y llevárnosla allá. A veces estamos buscando eh, la verdad afuera, no de eso va mi, mi proyecto, estamos con esta necesidad de buscar las rayas en el lugar más apartado del mundo y a veces nada más hay que voltear a ver al lado, entonces tenemos muchos amigos mexicanos muy talentosos, muy capaces y aparte de con toda la actitud de colaborar, yo creo que es tiempo de echar mano de ellos. Soy Luis Pasalmón, soy cofundador de Mighty Animation, somos un estudio de animación 2D y 3D, prestamos servicios de animación para contenidos, especializamos en contenidos infantiles y otra parte, desarrollamos propiedad intelectual. Siempre hemos tenido el sello de privilegiar el arte y buscar un equilibrio en cuanto a lo que se necesita para desarrollar y fomentar la industria de, de, de animación. Empezamos un, una propiedad, Juan Fútbol, con Cartoon Network a inicios del año pasado, y este año estamos terminando una hora de contenido más o menos con la segunda temporada. Hemos trabajado con estudios locales como Anima, como Platypus, hemos estado formando parte del festival eh, de, de Pixel Atl, y tenemos la convicción de hacer industria, sumar y avanzar todos como, como una, un, un equipo. Mayri más o menos se compone de 30 personas, es una base estándar, pero puede crecer o decrecer dependiendo de la producción. Hemos llegado a ser hasta 85 personas y cómo funciona es dependiendo del proyecto, pero por lo general está, está formado por una base de arte importante. Hay algunos animadores 3D, tenemos eh, mucha, muchas veces artistas remotos y animadores 2D, un pipeline ya como muy robusto en cuanto a 2D y eh, pues un, también una parte de producción importante que hemos estado fortaleciendo con, con el paso de los años Es mi tercera ANESI. Hemos estado viniendo anteriormente. Es uno de los mercados más importantes de la industria. Aquí ves de todo. Lo que está muy padre de ANESI es que es como un equilibrio muy interesante entre las proyecciones y el festival, entre el arte y entre la parte de negocios, que es donde ves a los ejecutivos y a todos los productores de estudios. Yo creo que es una, un mercado que vale mucho la pena, donde puedes como seguir la relación, la plática que empezaste o entablaste a inicios de año o darle seguimiento a algunos proyectos. Y también es como una gran ventana como para nivel artístico, por lo menos que es como muy equilibrado, como para también jalar eh, nuevos clientes o posicionar un nuevo proyecto. Yo veo mucho talento en México esperando una oportunidad. Entonces, es que veo cada vez más independientes, organizados pero creo que nos falta, nos falta un apoyo de verdad sustancioso para que eso pueda hacer concretarse a una industria de la animación. Muchos del lado creativo que tenemos estos proyectos de series animadas, biblias, cortometrajes, que estamos comenzando a investigar cómo podemos mover estos proyectos, cómo conseguimos fondos. Yo creo que es probar la fórmula de apostarle por la carpeta para otra vez seguirla presentando en festivales como este, acercarse a estudios, acercarse a posibles canales de televisión, eh, inversionistas. Bueno, yo pienso que no se puede estar en los dos universos simultáneamente. Te dedicas a crear o a la parte como artística y alguien más me parece que debería estar haciendo la función de negocios o buscando financiamiento. No me gustaría que, el, que los proyectos, este en particular, quedara parado a falta de de un apoyo importante, entonces yo creo que sería empezar a apostar a hacer teaser por ejemplo o, o pruebas más en forma y a lo mejor convocar un equipo de, pues de colegas que quieran participar en el proyecto, jóvenes animadores que quieran participar, ¿no? hacer una especie como de servicio, encontrar alguna manera de un intercambio justo y poder hacerlos. A los artistas nos falta esa parte de, de modelo de negocio que obviamente puede ser algo reutilizable y, y que beneficie a todos, ¿no? Para que pueda ser un ciclo pues sano. Y creo que a la parte de los negocios les falta contenido de calidad. Entonces creo que ahí está el área de oportunidad y reconocer esto. Joan Loves la productora de Peppa Pig, nos decía en el festival de Pixelatl que no podíamos ser todos, ¿no? O sea, no, no estamos acostumbrados a trabajar a, a la mala como son las circunstancias de nuestro país que nos toca hacer los, la, la biblia, diseñar eh, a los personajes eh, animar, ser productor, director ¿no? guionista y pues eso no puede ser, nos decía tienes que conseguirte guionista de animación ¿No? yo, yo he pecado mucho de trabajar de manera solitaria justo para no tener que depender de apoyos y, y, y no pedir favores sin un retorno económico, digamos, justo pues me ha tocado Hacerla de todo, y creo que es tiempo de más bien empezar a hacer equipo. ¿no? Creo que este festival como, como Pixelat le ha favorecido eso. Que se se construye un gremio y una red de pues, amigos, la verdad son amigos que están dispuestos a apoyar los, los proyectos. Entonces, me parece que ese es un buen camino. Quizá apoyar un proyecto de alguien y luego echarle montón a otro. Hay muchísimos apoyos en diferentes niveles de, de la producción. El problema es que no existe ningún apoyo más que Ideatún para el desarrollo de proyectos de propiedad intelectual. Y creo que eso es lo que hace falta. O sea, tener mucho más apoyos para el desarrollo, después tener otro apoyo para la creación de pilotos que después puedan venderse, después apoyos para salir a vender y después obviamente los apoyos de producción que ya existen. Eh, el reto que tenemos eh, en México es Conocer bien los apoyos y poder tener incentivos de coproducción. Porque de nada sirve pues, crear y que nadie, vea, que nadie vea tu producción, lo que has creado, tu obra de arte. En cambio, si tenemos acuerdos de coproducción con otros países, hay más posibilidades de que se pueda ver, que haya más ventanas para, para compartir la producción realizada. Entonces creo que, lo que el reto que tenemos como creativos y como productores y directores de estudio es encontrar mecanismos de producción. El día de hoy estamos viendo que todas las series, todos los largometrajes se producen en tres o cinco países y tiene que ver con esa razón. Hacer animación es muy caro, entonces hay que crear una red de colaboración internacional que permita poder pues, dar luz a estos proyectos, que se puedan ver en las pantallas, que es la misión de, de este arte. Este año en especial el país invitado es China y yo estoy haciendo mi primer largometraje y es la primera coproducción México-China y mis socios están aquí y la verdad es que otra vez era obligado para mí estar acá con ellos. Parte de lo que están presentando justamente es nuestro proyecto pues, ¿no? que estamos haciendo, además de las juntas de trabajo pues, ¿no? que tengo con ellos. Yo empecé haciendo stop motion, yo empecé haciendo, yo estaba fascinado desde niño con la plastilina, entonces digamos que el stop motion para mí fue durante años mi pasión absoluta. Tengo un estudio, hacemos animación en 3D, en 2D, en stop motion. Y la verdad es que me encanta la animación en todas las formas. Y de alguna manera para este largometraje, por las complejidades también de la misma historia, y de los escenarios y de los personajes, esta peli es en 3D. Eh, sin embargo, para mí, como te digo, la animación es esa animación, pues, ¿no? La verdad es que esa tecnología ha evolucionado increíblemente y ahorita ya estamos en un nivel donde donde podemos realmente mostrar imágenes y concentrarnos en lo más importante, que es justamente las emociones, o sea, mostrar una historia con emociones y, y ahora sí que conmover a la gente. Creo que nuestro siguiente reto como país es empezar a producir a destajo, o sea, tener 20 producciones simultáneas, continuas, que cada, cada año se estrenen 10 o 15 producciones largometrajes y tener series. Estar produciendo series para canales de televisión internacional todo el tiempo, porque esto va a generar una industria. Si no queremos tener fuga de talento, tenemos que darle a los creativos la oportunidad de trabajar en lo que les gusta hacer y ese es nuestro siguiente reto, producir, empezar a producir. Es la época de oro de la animación en México, no solo se están haciendo películas nacionales, pero se están empezando a hacer colaboraciones con estudios extranjeros y preproducción en México, yo ya creo que está compitiendo con la preproducción de cualquier país y en producción estamos empezando a hacer cosas increíbles y creo que ahorita las escuelas de animación por primera vez ya están enseñando eh, la parte técnica, el nivel lo que se está haciendo comercialmente y profesionalmente. Entonces creo que estamos en una época gloriosa. Nunca había habido más trabajo en animación. Entonces creo que México está en el momento exacto para aprovechar esta, este tiempo. Creo que el estatus actual de México en la animación es como si fuera una caldera que está hirviendo, que está a punto de, de explotar y, y empapar al mundo y a, y a todo el universo por la creatividad que tenemos. Pero lo que nos hace falta es la financiación. Nos falta la financiación para poder producir con recursos propios y poderle dar pues, el sustento a los creativos que puedan, que puedan ser creativos, que puedan vivir de su talento. Es lo que nos hace falta como país. Nuestro siguiente paso, como ya lo decía, es producir. Tenemos que producir largometrajes, series continuamente y que los estudios se consoliden. Que tengamos 10 Mighty Studios, 10 Anime Studios, que estén todo el tiempo produciendo y, y pues teniendo diferentes puntos de vista o diferentes formas de, de crear para también enriquecer lo que vemos en, en nuestras pantallas en México. Que no sea siempre lo mismo con la misma estética, sino que sean nuevas posturas, nuevos proyectos, nuevas narrativas. Por un lado, pues, soy diseñadora y animadora, queriendo regresar a los demás algo a través de lo que sé hacer. Eh, siempre he creído también en la parte que tenemos, la responsabilidad social que tenemos como medios de comunicación. Y por otro lado, es viendo la oportunidad que hay en los nuevos medios, animación, formatos cortos, redes sociales, internet, como herramientas de cambio y una gran herramienta de comunicación. Fomentar también una reinterpretación desde lo contemporáneo, de lo, me, de lo mexicano. Desde nuestras trincheras y a nuestros colegas, tratamos es de, de motivarlos a venir. ¿no? Y pues es muy importante no solamente que venga uno, dos estudios, tres estudios o vengan creativos independientes, sino también venir como a nivel industria, que nos vean como Juegos Olímpicos y, y salir a ganar medallas. Y también pues como darle... Una, una línea eh, que se vea como conciso, que se vea como redondito toda la parte de proyectos eh, eh, a nivel artístico, a nivel industria, a nivel negocio. O sea, tenemos que venir más, tenemos que hablarnos más, tenemos que desarrollar más proyectos de calidad y sobre eso, pues, saber explotar las oportunidades que tenemos para crecer todos Creo que actualmente hay muchísima gente estudiando animación y esto va a detonar eh, un boom y un auge, como ya se está viendo. Eh, los cortos animados que se hacen ahorita son cada vez mejores. O sea, yo veo los cortos de cada año y el nivel va subiendo, va subiendo y cada vez hay más, mayor cantidad. En México tenemos una gran cultura plástica. Ahorita ya hay muchas escuelas egresando chavos, hay muchos estudios nuevos, gente con nuevas ideas, nuevos proyectos. Yo creo que el, el empezar a tener más presencia aquí es justamente para, para que vean que hay mucho, hay, hay, hay mucho todavía que, pues muchos territorios que explorar y que, y que ganar, pues, ¿no? La verdad es que yo espero que, que cada año tengamos más, más proyectos aquí en, en Aneci.